El acuerdo firmado conllevará a la confección del Plan de Coordinación para las Acciones de Prevención, Preparación y Respuesta a sucesos de contaminación por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas ocurridos en la zona geográfica descrita.